usted ya sabe que se necesita un enganche para poder comprar una casa propia pero sabía usted que tenemos dos programas de asistencia al enganche que le pueden ayudar a comprar una casa más pronto de lo que usted se imaginaba el estado de nevada tiene un programa de asistencia al enganche y si usted es miembro de la unión culinaria y tiene 2.000 horas de trabajo es muy posible que califique para su programa de asistencia al enganche incluso si es que califica para el programa de asistencia al enganche es posible que solo se requiere un poco de su propio dinero para conseguir una hipoteca. Si usted quiere saber más con respecto al proceso de calificar para un préstamo o si está listo para empezar la solicitud, marque 702-499-6556. Con gusto le ayudaremos a cumplir su sueño de comprar su propia casa, una realidad.